Bueno, sean este, bienvenidos a este video en el que se cumplen tres meses de que estoy intentando este nivel. Cataclismo. Sí. Eh, tres meses. Bueno, en realidad ayer se cumplieron tres meses. Ayer sábado, pero bueno, no lo puedo subir por... No puedo subir este video porque... Claro. Eso, básicamente Ustedes ya saben que bueno, que cada, cada mes que no me paso este nivel Que bueno, parece que van a ser bastantes este Voy a hacer algún video al respecto Como por ejemplo, el mes pasado hice la segunda práctica de, de Cataclys. En marzo, bueno, me tomé un descanso y eso es básicamente lo que voy a hacer ahora. Voy a tomarme un pequeño descanso porque eh, hace tres meses que estoy jugando a este nivel todos los días, día tras día. Y yo creo que me voy a terminar pudriendo, si sigo así. Voy a tomar un pequeño descanso. Voy a parar de jugar eh, todos los días por el momento. Puede que cada tanto le haga una, un, una, una grabadita, pero bueno, la idea es ahora detenerme un poco porque ya me estoy hartando demasiado porque todos los días son iguales y ya está o sea, yo creo que, yo, yo creo que ya me estoy sobresaturando pero obviamente la promesa es la promesa la promesa continúa, el próximo demon va a ser cataclismo entonces, ¿qué voy a hacer en este descanso? algo que tengo pendiente algo que tengo pendiente hace bastante que básicamente eh, las coins exacto, las coins hay varios niveles difíciles que me pasé que, y no agarré las coins Y como que es algo incompleto De hecho, ustedes ya me lo dijeron en los comentarios varias veces Por ejemplo, Nine Circles Nine Circles solamente no, Es que no agarré ninguna eh, Otro nivel es, por ejemplo, Chaucer Flow 2 O Acrópolis Acrópolis no agarré las tres monedas Y sí, exacto Voy a hacer la revista Acrópolis Y bueno, todos los que mencioné anteriormente eh, Con las monedas en este tiempo que obviamente me va a tomar unos días y voy a voy a hacerlo para descansar de este nivel Cataclis. que me está este me está haciendo mierda, que literalmente nunca me hubiese esperado que me, que me estés costando tanto Pero bueno, eso es lo que yo voy diciendo todos estos meses De que me estás costando mucho, pero yo estoy cerca, me estás costando mucho, pero yo estoy cerca No estoy cerca, hay que asumirlo, no estoy cerca Entonces vamos a descansar un segundito Vamos a, vamos a hacer unos, tomarnos un descanso que eso no lo hago hace meses Y también para descansar, aprovechando que tengo más tiempo para grabar Porque bueno, antes grababa únicamente Cataclysm eh, díganme en los comentarios qué videos quieren que haga Como por ejemplo, ustedes ya vieron el de los demos random Que ese gustó bastante O bueno, no sé, ustedes díganme Qué, qué les gustaría que, que, que suba Déjenme tirar así eh, en, este, en este periodo de espera, de descanso eh, Que me voy a tomar Que solamente va a ser una semana Tampoco voy a hacer un descanso de un mes Porque también quiero que caiga pronto O sea, tampoco voy a estar acá descansando por mucho tiempo Porque eso sí que también va a retrasar la victoria Y tampoco quiero eso Pero bueno Díganme en los comentarios qué videos quieren que suba. Si quieren que suba otros juegos. Si les gustó el bebé o el, o, el, o el Friday, bueno, que Friday Night que lo está subiendo a todos. O sea, realmente no sé si da mucho subirlo. O, o bueno, no sé. Ustedes díganme, ustedes díganme. Acá, en esta semana, este los dueños del canal van a ser ustedes. Sonó muy cursi eso, pero bueno, X eh, Así que bueno, sin nada más que decir, este nos vemos Suscribite suscribite, suscribite Suscribite Suscribite Suscribite Suscribite Suscribite Suscribite Suscribite SUSCRIBITE, ¡Suscribite!